Muchachos, ya ha pasado una semana desde que ha salido la nueva temporada de Marvel Snap y con la implementación de los nuevos nerfeos ha habido una variación muy grande en el metajuego. Y lo bonito del metajuego es que está bastante variado y hay muchos masitos por jugar, pero entre todos estos mazos hay unos que realmente se están destacando y eso es lo que vamos a comentar el día de hoy. Comencemos primero por esto, tenemos que revisar la tabla de tiers de mazos. Acá como pueden ver hay mazos de tier 1, tier 2, tier 3 y tier 4 incluso, en este caso son la importante del mazo, cuando están en tier 1 es porque son los mazos más importantes del metajuego en estos momentos y como saben esto puede ir cambiando con el tiempo, si es que pues hay ingresos de nuevas cartas o si es que sale algún nerfeo de otras cartas que estén muy fuertes de repente en el metajuego actual eso va a ir haciendo que ese tier ese tier list ahorita pueda ir moviéndose pero actualmente se encuentra así, ahora qué es lo que hace que un mazo realmente se encuentre en tier 1 o sea qué es lo que necesita un mazo para que realmente alcance esta posición de estar en tier 1 no solamente es por la generación de Q que te pueda dar porque en realidad Detrás de todo esto hay una información Que Marvel Snapson maneja Y por la generación de, de la media de cubos Que puede tener cada mazo, es que ahorita Estos mazos se encuentran en el Tier 1 Ahora, es porque aparte, para que un mazo esté en Tier 1, tiene que tener también Muchas, eh, digamos, salidas estratégicas No solamente dependas de una sola Carta o de dos cartas, sino que realmente En diferentes situaciones Con, di en dif con diferentes robos de, de cartas que puedas tener, puedas igual Poder dar juego para poder ganar partidas Otra de las variables también que pueda hacer que un mazo sea tier 1 es por el hecho también de que pueda tener momentos explosivos en el turno 6 donde puedas de repente sorprender a tu oponente y terminar ganándole la partida que era de repente una jugada que tu oponente no esperaba y tu oponente pues pensando que está ganando hace snap y tú le haces esa jugada brutal de turno 6 y comienzas ganándole los 8 cubos, ahora no necesariamente que para ser tier 1 se necesita un mazo que tenga puras cartas de serie 5 porque la verdad eso no funciona aquí en este juego aquí no necesariamente dependes de carta de serie 5 aunque de repente de alguna cartas por ahí que ayuden a complementar y fortalecer más un arquetipo pero en este caso acá vamos a ver ahorita la diversidad que va a haber de series de diferentes series en un mazo y vamos a ver de repente cuál nos conviene jugar o cuál es la que está más accesible a nuestro a nuestra situación de nuestra cuenta para poder eh, digamos tratar de escalar lo más posible en los rangos analicemos entonces muchachos este masito de acá que está en el primer lugar del tier 1 en este caso vendría a ser el mazo de Shuri que es muy pero muy bueno este y por qué Decimos Yuri, ¿por qué no decimos Saurón? Porque Saurón es eh, serie 5 y Yuri ya es serie 4, porque justamente Yuri, al tener un, un coste bastante bajito, hace que se pueda hacer diferentes cosas en el juego. Tiene mucha flexibilidad para poder darle doble poder a muchas cartas. Y ahorita les voy a explicar: una hay un combo que es muy brutal que tiene Yuri acá, donde, a ver, necesariamente tú no dependes de Saurón aquí, o sea, no es porque tengas que tener Sauron sí o sí, puedes sacarlo a Saurón y poner otra carta en su reemplazo, pero no necesariamente es que porque Sauron es eh, tenga que estar acá, no es mandatorio, lo que sí es mandatorio y es muy necesario es que esté Shuri acá, si Shuri no está en este mazo la verdad este mazo no es nada, este mazo funciona gracias a la presencia de Shuri, gracias a la habilidad que tiene Shuri, muy independientemente del poder bajito que tiene Shuri, que es lo de menos eso no interesa, lo que interesa es que Shuri duplica la vida, o perdón, duplique el poder de la carta que vas a jugar a continuación y en este caso pues acá Sauron es una carta que si bien, ni bien, si bien es cierto, sirve como un cero masivo para poder sacarle pues todos los efectos a las cartas que tengan este efectos continuos eh, no necesariamente tiene que estar presente. Tú puedes usar cero eh, de repente sin Saurón, poder usar cero para alguna carta en específico, como Tifoid y o Red Skull, tal vez. Pero sí, un Saurón siempre siempre está muy bien acá. Si ustedes les gusta jugar este mazo, traten de aspirar a tener Saurón mucho más adelante. Un posible reemplazo ahorita, por ejemplo, de Saurón podría ser Armor o podría ser el mismo Atuma. De repente, si es que lo tienen, también podría ser una cosa bastante buena acá pero bueno Centrémonos ahorita en la fortaleza del mazo. Este mazo, por ejemplo, tiene una de las cartas también, que es de las más rotas que tiene el juego ahorita, que es Aero. Es una carta que, como ustedes saben, mueve todas las cartas enemigas que han lanzado en ese turno a la ubicación de Aero. Y Aero la puedes lanzar antes con Shuri previamente y luego sale un Aero con poder 14 y mueves todas las cartas y generalmente Shuri incluso hasta puede terminar ganando esa ubicación gracias al combo con, eh, o perdón, Aero puede llegar ganando esa ubicación porque tiene 14 de poder. Ya que pues, fue bosteado por Shuri. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Tienes, por ejemplo, varias salidas. Acá tienes a Red Skull para ponerlo con 30 de poder gracias a Shuri. O una Tifoid Mary que va a 20 de poder también. no Incluso he visto que a veces hasta ponen a Lizard también. Con, con, con lo duplican el poder de Lizard. O duplican incluso a veces al... Bueno, a Titania también he visto que a veces la duplican. Pero son casos extremos y son casos ya de un poco... de Que está desesperado de repente no tienes nada bueno que jugar. Pero aún así te puede ganar partidas. Ahora, ¿cuáles son... Las sinergias más brutales que puede tener eh, Shuri más que todo. Aquí por ejemplo puedes jugar, eh, hay, hay unas cosas muy buenas donde puedes jugar Shuri con Red Skull o con Tifoid Mary. en turno 4 o 5. Y en el turno 6 puedes jugar Taskmaster, eso es lo más normal, no puedes duplicar el poder y bueno. Pero a ver, la otra sinergia que es muy buena es con Arnim Sola con Red Skull también estando con 30 de poder lo pones a Red Skull en una ubicación solito ya con Shuri previamente y luego tiras a Arnim sola y pues lo que vas a hacer es que van a salir dos Red Skull de 30 de poder cada uno y eso es bastante fuerte ¿eh? sobre todo si lo tenías combinado con Sauron donde su a, a, está sin habilidad digamos el Red Skull lo hace mucho más fuerte todavía, más destructivo pero a ver, acá hay otra también que es muy buena que es que tiras a Shuri en turno 4 no juegas nada en turno 5 y para turno 6 puedes jugar a Taskmaster con She-Hulk, juegas a She-Hulk primero primero Con 20 de poder porque está duplicado y luego está jugando Taskmaster que también va a tener 20 de poder porque va a copiar La carta última que lanzaste que es She-Hulk. Y es como que hubiese jugado dos Infinites ¿no? En turno 6, es muy pero muy Fuerte este tipo de combos Y como les digo esta ahorita hoy por hoy es uno de los mazos más fuertes porque tiene muchas salidas estratégicas, tiene muchas formas de poder ganar las partidas y poder darle sorpresa a tu rival, a veces tu rival no sabe si le vas a lanzar un Aero no sabe si le vas a lanzar un Arnim Sol y vas a duplicar algo o no sabe si vas a hacer la combinación de repente a veces de She-Hulk con Taskmaster o si al, al final puedes lanzar una Tifoid Mary por ahí también ¿no? eh, con otras cartas de repente un cero Tifoid Mary con, con Titania o sea, es medio complicado a veces el que pueda tu oponente saber qué es lo que le puedas jugar y eso es lo que hace que este mazo sea bastante bueno que es un poco impredecible porque pueden haber muchas combinaciones que pueden ser muy fuertes para poder ganar muchos cubitos y aquí pasamos a un mazo que es mucho más accesible la única cosa que hubieses necesitado hacer era solamente comprar a Sabu nada más que era el pase de temporada que yo sé que mucha gente lo ha hecho así que por ese lado puede llegar a ser un mazo bastante popular y es un mazo que tiene bastante stage también como ven tienen a Shang-Chi en cantres y tiene cera este es un mazo de Sabu control que le dicen y qué pasó ustedes saben que han nerfeado a Silver Surfer y a Sabu. Y Sabu, de, o sea, Silver Surfer se ha bajado bastante, la verdad, con la potencia que tenía. Y se utilizaba pues en mazo de Mr. Negative mucho. Eh, o si no, también en el, en el mazo con cera. Pero ya no se ve mucho la verdad ahorita Silver Surfer. Pero Sabu pasó de ser la mejor carta del juego a ser la mejor carta de coste 2 del juego con este nerf que ha recibido. Porque no solamente le bajaron la habilidad, le redujeron el performance de la habilidad, sino también le redujeron el coste de energía. Lo cual hace que Sabu pues por ahí pueda seguir teniendo algún huequito dentro del metajuego. Y acá lo acaba de encontrar, es un mazo que es un híbrido entre mazo de destrucción. Tiene counters con Shanshi en Cantres y tiene una cera que al final puede hacer que, el, que en turno 6 explote bastante lanzando muchas cartitas pequeñas. Es muy interesante lo que puede llegar a hacer este mazo. Incluso puedes lanzar a Sabu y después puedes lanzar de repente por ahí una Rescue, ¿no? Que eso puede, te permite, digamos, tener un juego un poquito más fuerte. No, hay algunos reemplazos que puedes hacer con Rescue porque tú de repente me puedes decir, tío, pero si me lanzan Shanshi con Rescue la voy a perder. Sí, tienes toda la razón. Puedes tratar de usar de repente una White Queen o un Drax de repente para ese tipo de cartas. Casos que te pueden ayudar tal vez a mantener un rango de 8 de poder a menos. Para que shang no vaya a eliminar esas cartas. Así que por ese lado está bastante bueno. Y acá por ejemplo tú tienes shang para poder. Ahora que como les digo que están saliendo nuevas ubicaciones. Como el túnel cuántico que ayuda a que se proliferen más mazos que tengan poder alto. shang juega muy bien aquí. Acá tienes un Killmonger también que es como una Tech para poder matar cartas de coste 1. Como un Sunspot que están jugando bastante. O también puedes poner Encantres que también últimamente he visto que se están jugando mazos Patriot. Que también hace que Encantres pueda valer bastante acá o también con, con mazos que usted estén utilizando, por ejemplo, Darkhawk. También ahí funciona Encantres bastante bien. O que estén utilizando Dino. Que también he visto que hay bastantes mazos de Dino. Entonces acá Encantres tiene bastante eh, Tiene bastante justificación en este mazo. Y hace que puedas tener, digamos, turnos bastante interesantes. Para aquellos que les guste jugar cartas pequeñas y que incluso esté combinado con destrucción. Este masito está bastante bueno para ese tipo de personas. Y ahora vamos a hablar de este mazo. Que incluso se mantiene bastante sólido. Estando desde la temporada anterior reinando en el tier 1, acá podemos ver a Darkhawk que es una carta bastante buena y que le da mucha vida a este mazo donde justamente trae cartas como Korg o como Rock Slide a la vida nuevamente aquí a pesar del nerfeo de Sabu aún sigue siendo rentable poder utilizarlo y acá puedes jugar todavía Dark Hawk, no y puedes jugar otras cartas como Rock Slide, White Queen incluso tiene un Aero también que como les digo como para, para turno final de repente se usa un Aero si es que estás ganando algunas otras ubicaciones, no ganas dos ubicaciones ya, lanzas Aero en la ubicación que no no vayas ganando y puedes tener una partida Bastante a tu favor ahí Este mazo es un masito muy bonito Que incluso acá si ven tienen al débil Dino, tienen al dinosaurio y lo tienen a la gente Coulson y a White Queen y a Sentinel Para estar ciclándole cartas ahí a Devil Dino para que pueda mantener un poder alto, igual tienes ahí a Quinje también que ayuda a bajarle el poder a estas cartas que te vayan a generar Sentinel, gente y White Queen, eso es muy bueno encima que pues Corgi, Rock Slide. te pone piedras en el mazo del oponente haciendo que de repente le dificulte el robo de cartas y con esto pues Darkhop también pueda salir más hinchado, no pueda salir más fuerte este mazo es muy completo tiene muchas salidas estratégicas la verdad es muy difícil encontrarle una, una debilidad a este mazo como les digo, el, el mazo anterior que estaba llevando Encantres o estaba llevando Shanshi, es posible que puedan combatir este mazo pero de todas maneras es tan complicado porque tienes a una Misty que podría salir en turno 6 junto con el Darkhawk ¿no? si es que lanzaste previamente a Sabu y puedan tener un poder bastante alto los dos y a veces es más difícil contrariar eso entonces, este mazo por el por las salidas que tiene y la parte explosiva que tiene en turno final, es que se hace es que hace que sea un mazo bastante bueno y hasta el momento uno de los más competitivos del metajuego, y ahora este mazo que es el último del Tier 1 que a pesar de que está ocupando el último lugar es el mazo que yo he visto que más la gente lo está jugando porque es un mazo también súper accesible si se dan cuenta acá todas las cartas que se encuentran acá me parece que están en serie 3, no veo ya ninguna carta de serie 4, Shihol era de serie 4 pero ahora es serie 3 actualmente entonces es un mazo que mucha gente lo va a poder jugar y es un mazo que funciona bastante bien, es un mazo que tiene muy buena sinergia eh, a ver, vamos, vamos a comenzar a revisar ahorita a, acá tienes a Lockjaw. que es una carta que ha, que ha ganado mucha relevancia eh, por un momento se estancó un poco. Pero ahora con este tipo de mazos. Lockjaw ha vuelto a recobrar mucha pero mucha relevancia. Sobre todo con Thanos también. Lockjaw es muy relevante. Ahora también que ha salido el túnel cuántico. Lockjaw también es muy pero muy, sigue siendo muy relevante. Y se mantiene muy fuerte en el metajuego. Una de las cartas más valiosas que puedes tener ahorita. Sobre todo porque acá... Te va a importar mucho el cicleo, ¿no? Tienes cartas de coste cero, por ejemplo Como Waz o cartas como Sunspot o Nightcrawler Que lo puedes lanzar con Lockjaw Y puedes tratar de ciclar cartas grandes Como Magneto, Infinite, América Chávez, ¿No? Incluso si lanzaste Thor también, lo ¿no? Lanzaste Thor en otro lugar Y luego ya comienzas a ciclar con Lockjaw De repente te sale pues a Jane Foster O te, o te sale el mismo Martillo Mjolnir De repente de Lockjaw y puedes darle Pues estos más 6 de poder a Thor Que es algo bastante bueno Lo tienes a Drácula también, acá veo que lo han puesto a Drácula para poder ciclar un infinito dos magneto en caso no hayan robado Lockjaw, no es como que cubre muchas situaciones, no en este caso tiene muchas salidas ante situaciones tal vez que puedan ser adversas con el tema del robo de mazo, no del robo de las cartas, entonces por esa razón es que acá lo ponen a Drácula, Jubilee también pues tiene una gran sinergia con Lockjaw, lo ponen ahí puedes traer dos cartas de tu mazo, eso es algo bastante bueno, no eh, en este caso Jane Foster es más que todo para ciclar si en caso no robaste Wasp y no y, y el Mjolnir está todavía dentro del mazo pues puedes robar los dos y puedes usarlos para ciclar con lockjaw y tratar de generar cartas más altas también con mayor poder por ese lado como les digo el masito este de, de lockjaw no este masito para poder este hacer no para poder hacer un montón de cicleo es un mazo muy importante que es un mazo que se está jugando bastante ahorita es un mazo que es bastante competitivo incluso porque te da muchas sorpresas es un mazo muy difícil de vencer así que los que tengan ahorita las posibilidades de armarte, de armarse este mazo les puede ayudar también a subir bastante cantidad de rangos pero bien muchachos hasta aquí ha llegado mi análisis y mis comentarios sobre estos mazos tier 1 que les acabo de comentar Si tienen alguna opinión o algo que decir también lo pueden dejar en la caja de comentarios acá Y como ya saben me encuentro en la plataforma morada siempre en las noches haciendo streams de lunes a viernes Si por ahí tienen alguna duda o consulta me la pueden hacer saber ahí y yo con gusto se las puedo responder Así que ya sabes te espero aquí un abrazo para ti